Bueno, arrancamos. Primero tenemos que crear la nueva aplicación. Le voy a poner pilar-tecno-jobs. Esperamos a que se descargue todo. Y vamos a abrir Visual Studio en el directorio que acabamos de crear. Lo que voy a hacer además es instalar una extensión que lo que permite es crear componentes de forma rápida, es como un template que te agrega y vamos a crear un nuevo archivo con el nombre del componente, jobs y hacemos ctrl shift p y elegimos create react component ahora Vamos a importar este componente nuevo que creamos Para poder reemplazar el contenido de la aplicación Con este componente que va a ser mi componente principal Voy a iniciar la aplicación, compilarla Les haré un warning Borramos esto y como vemos ya tenemos corriendo esta aplicación con este valor que si vemos es el que tiene por defecto este template que, que nos creó la extensión ¿no? entonces ahora vamos a reemplazar el estado de este componente con posibles trabajos de ¿no? frontend, reemplazamos el template con un div que contenga todo, una lista y en la lista vamos a poner todos estos jobs que acabamos de cargar en el estado Vamos a recorrer entonces esta, esta lista y por cada uno lo que vamos a hacer es crear un list item En donde vamos a mostrar el elemento, que por ahora es simplemente un string por cada uno Y como aquí vamos a elegir el index de este elemento. Como vemos, la aplicación se actualizó, están mostrando estos strings. Y además, lo que vamos a hacer es agregar un input. ¿Para qué? Para poder agregar otras alternativas de trabajo, eh, tipeando ¿no? y, y, bueno, y con un botón que nos deje agregar la alternativa que, que escribamos. Creamos entonces el Listener para el clic de este botón Vamos a recibir como parámetro este nuevo string Y vamos a agregarlo a la colección de jobs que ya teníamos Vamos a agregar este método como listener también vamos a ponerle el botón agregar como label y vamos a poner un valor por defecto en este momento, antes de recibir verdaderamente este, este valor como parámetro, ¿no? entonces cada vez que hago clic se agrega exactamente el mismo string lo que vamos a hacer ahora es agregar una nueva propiedad al componente que sea new job ahí vamos a tener el string que el usuario ingrese mediante el input entonces vamos a crear este otro handler esta vez vamos a, a recibir el valor de lo que nos llegue como target del evento, es decir, del input, y lo vamos a asociar con el evento onChange de, del input. Vamos a entonces a borrar lo que teníamos ese valor estático y vamos a hacer que ahora se grave este valor que ahora contiene lo que sea que el usuario haya escrito en este input y por último vamos a hacer que este valor esté siempre vinculado al value del input entonces cada vez que escribamos algo y demos clic en agregar se va a agregar eso que hayamos escrito